le cambias el idioma a tu tablero, por lo general cuando empiezas en Trello va a estar en inglés si prefieres inglés, pues déjalo así si no, tienes la opción de ponerlo en español en settings account details y change language Trello ofrece español, vamos a la cuenta de Atlassian y cambiamos el idioma a rumano no a turco, no, a zbenka, tampoco, a español, que es lo que yo entiendo, español, y también puedes cambiar el uso horario, como verás acá, puedes cambiar el uso horario, yo no lo voy a hacer por el momento porque yo me vuelvo un 8 en esto, y también fíjate que puedes aquí en este mismo sitio eliminar la cuenta, así que si nos vamos por acá, no hay ningún botón de salvar y... Solo refrescamos la pantalla, en este caso le di a comando refresh y ya Trello está en español. Fácil, ¿no? Bueno, si quieres ver más videos de cómo utilizar Trello, sigue esta lista que tiene un curso completo. Aquí está todo lo que necesitas saber para aprender a utilizar Trello.